Bueno, y la noticia obligada, por porque tiene muchísimas aristas en este día, tiene necesariamente que ser el hallazgo, el, la detección, se puede decir, porque no estaba perdido, ¿verdad? Nadie lo encontró. Si no lo detectó, se detectó. El primer caso de coronavirus confirmado en el país. República Dominicana se convirtió en el país número 62 de los confirmados con el nuevo COVID-19, no coronavirus, COVID-19 es lo mismo, ¿no? luego sí. de que el Ministerio de Salud Pública confirmara el primer caso de coronavirus en una rueda de prensa en Santo Domingo. Ayer domingo se confirmó el diagnóstico del primer coronavirus en el país, se trata de un turista italiano de 62 años que ha sido puesto en aislamiento en un hospital militar cerca de la capital. La noticia se reproduce un día después de que Ecuador confirmara un caso y de que México y Brasil también registraran varios afectados esta semana. Se trata de un ciudadano de origen italiano de 62 años que ingresó al país el día 22 de este mes sin síntomas y que posteriormente empezó a desarrollar los síntomas característicos de la afección. Así explicó el Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, en rueda de prensa. Vamos a ver si... si ¿tiene, ¿Tiene sonido esas imágenes, de Israel? Bueno. Así es que esto es lo que aconteció. Eh, ayer, anoche, ayer mismo se dio la noticia que no, había, no era solamente un caso, sino cuatro. Y hay que aclarar situaciones, porque hay una, un tema aquí... Y es el tema de que la M gente. Míralo ¿no? ahí, ese es el italiano. Él sale ahí, saluda, desde el lugar donde se encuentra recluido. Eh, ok, pero yo que lo que yo quiero decir básicamente es que hay que tener cuenta, hay que tener mucha, ¿cómo te digo? Eh, eh, no llenarse de pánico ni tampoco lle llevarse exactamente de lo que dicen, sobre todo las redes sociales, donde bueno. hay tanta gente que detrás de un like se le importa decir algo que cree un pánico que se acabe el mundo. Así que hay que tener cuenta con eso. Eso empezó en un hotel. Sí. Precisamente habíamos hablado de eso aquí, ya que Punta Cana tiene el ingreso cercano al 68% de los pasajeros. Así es. Y era de, de esperarse, eso era de esperarse. Sí, sí. Miren, con relación a esto, yo no quisiera ser fatalista, eh, naturalmente, pero tengo que decirlo, se los dije. Dije que nosotros como país, independientemente de lo que de lo que dijera la comunidad internacional, independientemente de que se dijera que aquí en este país hay una dictadura, que había que cerrar el país porque nosotros ahora tenemos un problema dentro, no, pero dentro. ¿Cómo tú puedes cerrar el país y, y, y aislarlo? Bueno, pero lo están haciendo ahora todos los países. Ya después que tienen el problema dentro, entonces van a comenzar a cerrarlo. Entonces, eh, ciertamente, todo aquel que estuviera viajando tanto a Europa especialmente, que nos da un foco ahora mismo, y a China, había que controlarlo. Eh, se dijo, no, eh, hay muchísimos controles, pues miren los controles ahí donde están. Y no solamente es uno, no solamente es uno, y hay un francés que también lo están investigando, que también está, eh, eh, se le están haciendo los análisis, que posiblemente hoy se dé la información de si también lo tiene. Imagínense ustedes la persona con la que ese italiano, que tuvo una semana completa en un resort de aquí de, de, de República Dominicana, el contacto con, con el que esa, esa persona tuvo, eh, ahí eh, tanto con lo que tiene que ver con, con la sábana, las personas que limpian eh, las habitaciones, entonces tenemos un problema adentro. Ahora eh, hay que ver cómo nosotros tratamos de, de, de controlar eso, porque en este país donde la cultura es de abrazarse, de saludarse, de fíjate que en, en China eh, se ha propagado muchísimo y el saludo allá es un saludo de no contacto físico. Aquí le ponemos la mano a todo y comemos de todo sin, sin, sin higienizarnos. Y ya me dicen también que, que, la, que la mascarilla ya la subieron de precio, porque estamos en República Dominicana. ¿Qué no, déjame hacerte una historia. ¿no? Eso fue increíble. El viernes yo le dije a Rosana que compraron una caja de mascarilla, sobre todo por lo que Fulvio había dicho aquí o había dicho sí. fuera, de, fuera de cámara. Y la llamamos a una farmacia, no voy a decir el nombre, pero si tengo que decirlo lo voy a decir, porque ay. es de especulación. ay especulación. Llamamos a una farmacia... Y le dijeron que costaban 500 pesos la caja de él. Luego, ella llamó a otro sitio buscando precio, ¿no? Porque uh -huh. íbamos a comprar una o dos cajas. Y cuando volvió a llamar a la otra farmacia, la misma que llamó primero, ya habían subido 200 pesos en menos de 15 minutos. Ah. Y yo pienso que eso, la gente, a, mí, a, a este muchacho de, de, de control de precios, de, de Proconsumidores, con ¿no? Pro Alberto Jiménez, que me, que me contacte, que yo le voy a dar los nombres de la farmacia. Pero, qué van a hacer? ¿No van a hacer nada? Pero tienen que... Porque porque ahora que menos debiera de especularse con, con, con las mascarillas estas, claro. que es un, es un método de... ¿Usted me entiende? O sea... Eh, hay que tomar en cuenta eso. Pero antes de nosotros seguir peleando con la farmacia, por eso, vamos a saludar a Francia que acaba de llegar. Buenos días. Buenos, buenos días, días, amado. Buenos días, Carolina Fulvio, Yarján. Buenos el días. Televidente, agradeciéndole a Dios la luz de este día, que nos dé inteligencia, pero sobre todo que nos proteja ahora de, del virus, pero no a nosotros solamente, sino a toda la población dominicana y a aquellos más, débiles que tengan situaciones de salud eh, que son más degenerativas. ¿Y hay, hay, hay una información de salud pública, vamos a verla. Estamos aquí para informar a toda la ciudadanía que en base a la estructura epidemiológica de vigilancia y de laboratorio establecida en el país,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 y que posteriormente empezó a desarrollar los síntomas respiratorios característicos de la afección. Fiebre, tos no productiva y malestar general. A la ocultación, que luego se le explicará, no presenta murmullos ni complicaciones graves. Lo importante es que el resultado que se ha emitido ya por el Laboratorio Nacional ha dado positivo al COVID-19 y que además tiene la presencia de la influenza B. ¿Dónde se encuentra el paciente? Estamos diciendo que es Ramón Delares. ¿Cuántos pacientes más hay? Como ustedes han visto en este caso, la captación, aislamiento, pruebas de laboratorio y confirmación y confinamiento de los pacientes, como acaba de ver en el video, es el procedimiento universal que se usa siguiendo el protocolo internacional. Mira, bueno, eh, una, vamos a... Creo que... No, me, o sea, ¿Qué es? me parece... ¿Qué es esto? ¿Qué? Me parece... Eh, estamos en vivo y es lunes. Sí. Eh, mira, creo que uno de los... Eh, de lo más importante en este momento para nosotros como país, como nación El Ministerio de Salud Pública Es que la enfermedad o que el virus no se propague Ver y ya de hecho están en ese proceso de evaluar y de investigar Con quiénes eh, estas personas han ten, ha tenido contacto Que es solamente un caso detectado Estamos a la sí, espera del caso de el France, el France, el del el francés el eh, Sí, El caso del francés que todavía no se ha determinado eh, pero hasta ahora solo tenemos una persona infectada. Se está haciendo a través del Ministerio de Salud, ubicando eh, y haciendo el contacto con esos ciudadanos que el señor estuvo de manera directa. El hotel y como tú citabas, las personas de limpieza, son cientos de personas que hacen vida en un hotel. La gente del avión dice, Amado, ahora bien, o sea, cómo nosotros o, cómo, o como país... Evitar de alguna forma que esto no se, esa wow. que no pueda llegar, que no se propague y que no llegue a la comunidad dominicana, son dos casos, uno y uno que está eh, eh, bajo inspección, son dos extranjeros, hasta ahora no hay un dominicano que podamos decir que esté infectado, que tenga el virus, pero es cuestión de días se podría decir, porque es que casi Hola. imposible que se evite el contagio. Tenemos una llamadita ahí, buenos días. Aló, buenos días. Buenas. Se fue. Bueno, continúa. Carlos. Bien, no. Eh, cerrando esto, okay. diciendo, eh, tener las normas, las medidas de seguridad, el tema de las mascarillas, adquirirlas, ciertamente se han escaseado en el fin de semana. Eh, están acaparando. tratando de, de ubicarlas. Sí. El consumidor tiene que meterse en eso. No, pero ¿Cómo se puede jugar con eso? Atención, con eso? Alberto Jiménez. Por Dios, ¿cómo la...? ¿Cómo, el, cómo, cómo, ¿Cómo los comerciantes pueden jugar con eso? Adiós, ah, pero imagínate, por ganarse 100 pesos. Eh, no, no alarmarse, no pero sí tener las medidas de lugar, el lavarse las manos. Eh, aquí, como bien decía, somos un país de gente muy calurosa, muy cariñosa. Nos encanta dar el abrazo, el beso a veces estamos sudados, vamos a evitar este tipo de contacto directo, lavarnos las manos y estar bien higienizados eh, Y el tema de la salud, que tiene mucho que ver la condición médica del paciente para que pueda ser eh, infectado, que le afecte de forma mayor. Bueno, nada Señores. Bueno, ¿y sabes qué es, lo, qué es lo más peligroso de todo esto? La rapidez con la que se propaga. Recuérdese que en Italia la semana pasada 20, eh, comenzaron a descubrirse algunos casos y ya van más de 34 fallecidos. En menos de una semana, ¿eh? Más de 34 fallecidos. Y de ciento y pico que había en la semana pasada, hay 1.600 gente ya infectada con el coronavirus. Por más. Incluso, que... incluso. Se rumora de que el Papa eh, incluso ha suspendido porque tiene un, un, una situación gripal ahí y ya hay, hay medios que han rumorado de que posiblemente estuviese, claro esto es especulación, que de que posiblemente que Siempre, siempre lo van a hacer pero Él salió a, ayer a dar la amnistía Aunque se debió de retirar a, a, No a, a, creo que teniendo eso Se ha retirado de, de, a, Y ha cancelado muchísimas hay, actividades hay, hay muchísimas otras enfermedades Que son también letales Y fuertes, peligrosas Esta, la letalidad Es de 2.7 2.5, es bastante baja Hay Mil personas afectadas y la letalidad ronda entre las 20 personas a 25 personas, entonces... Como, como dijo, sí, hijo, los sí, es, sí, ese, sí, ese es el promedio de letalidad que tiene. Y si se toman las precauciones, esto se disminuye aún más. Es decir que, liriándola, trabajándola con conciencia... Se puede lograr que estos casos sean bien, bien menores ¿Pero qué país lo ha, ha logrado controlarlo? Ningún país ha podido controlarlo, ni siquiera China O sea que es un país muy disciplinado Si tú lo ves, si tú lo ves Ya China lo está controlando, los ha números han disminuido eh. bastante eh, ¿Pero eh. cuántos muertos van en China? Van ma, ma, más de 2.500 muertos Van 2.900 2.900 ¿Cuántos mínimo? millones de habitantes que tienen? No, pero está bien, eh, olvidémonos de la cantidad eh, Juaner, de millones que tiene China, Juaner, lo que tenemos que hablar es de la, de la es propagación que Es que se mantiene en la, en la letalidad, China tiene más de 90 afectados uh -huh. y tiene 2.912 fallecidos ah, hasta el está momento Está bien, vete a Italia, pero que hace ha, una semana ha comenzó ya, y ya se, ya se ha llevado ha cuando, eh, 300, bastante, eh, bastante. 34 gente Eso 1, es normal afectados. que cuando inicie por, sí. la, por, la mal, por el mal manejo eh, eh, la letalidad y la aumenta. -experiencia mm, se podría decir. Después, no, juez, de no, no nos juguemos con eso, señores. ¿Eh? así decíamos, no, eso aquí no va a llegar porque hay controles de seguridad no, en, en no, los países quién decía, pues ya lo tenemos y, quién y, no y se llegaba? va a propagar en el mundo entero aquí no, aquí no habíamos no. conocido una enfermedad de esa, de, de esa categoría, sí, sí, nunca sí, el ¿Eh? SARS ¿Eh? no, Sar. no, no, no, no. la cantidad sí. de muertos de, de, del coronavirus ha superado todas las enfermedades, sí, no, todos los no, virus anteriormente no se puede, no se puede ¿Eh? entrar en pánico bueno, pero tenemos que una... poner a la gente en contexto Óyeme. y decirle lo peligroso que es eso no hay vacuna, está bien, pero hay forma de evitarlo, hay que tratar de que la gente entienda que se puede evitar y que la letalidad no es tan alta sí, en ese sí, sentido no. lo que nosotros como medio de comunicación tenemos que hacer es orientar para que la gente Evite contagiarse. Claro. ¿Cómo? Con, con las informaciones que hay, con las recomendaciones que se hacen, que hacen los expertos. Pero así no podemos así. ni entrar en pánico nosotros, ni tampoco pensar. No, no, porque, porque nadie va en pánico. pánico, pero la gente hace la cosa por dos cosas. O, o lo hace por educación o lo hace por miedo. Entonces, el que no tenga educación, bueno, lo haga por miedo, porque sí, el señor no, el que se contagió de eso el miedo, Tiene problemas El miedo nunca ¿Eh? es inocente. Yo pienso ¿Eh? que debía hacer lo contrario. Tiene problemas. Hay que decirle. Lo que tiene que hacer para evitar el virus, no decir cosas para que la gente se sienta eh, eh, entre en pánico. Bueno, pero la, la, la Organización Mundial de la, de la Salud dijo: de grave, de, de alto el riesgo a muy alto. Significa que le están poniendo sí. en aviso. Todos, todos los sí. diarios a nivel nacional están hablando de eso, sí. de que no es una gripecita blanda, no es una tontería. Es una cuestión que está causando estragos en el mundo. Y nosotros, como país débil, tenemos que poner la atención a eso. Bueno. Ahí está la situación, primer caso de coronavirus en República Dominicana, detectado, eh, un italiano de 62 años, un francés de 52 años me parece, está en observación que posiblemente eh, esté infectado con...